Desarrollo de la actividad interactiva, reconocer los procesos comunicativos que posibiliten la convivencia institucional y la convivencia ciudadana de la actividad de aprendizaje 4 del curso corto virtual Competencia Ciudadana Saber Pro. Como es costumbre, este tipo de actividades nos informan que debemos superar el reto demostrando los conocimientos adquiridos en esta actividad de aprendizaje Así como que debemos eh, haber realizado, visto, estudiado el material Y leer las instrucciones e indicaciones que se muestran a continuación Muchos éxitos Vamos a leer las instrucciones de esta actividad que nos dicen Situaciones difíciles como manejar adecuadamente los conflictos, reclamar los derechos, defender a la indefensa transformarlo transformar lo injusto de manera democrática requiere habilidades especiales, las cuales han sido denominadas competencias ciudadanas y que se pueden aprender, desarrollar y practicar. Es decir, las competencias ciudadanas son las habilidades que se adquieren en la formación ciudadana con base en el conocimiento, las interrelaciones y la forma de comunicarse. Partiendo de lo anterior, navega a través de los escenarios que va a encontrar a lo largo de la actividad interactiva y ayúdeles a Jaime y a Vanessa a solucionar las situaciones que se van a presentar en una comunidad educativa y en el contexto social, teniendo en cuenta los procesos comunicativos, la inteligencia emocional y las competencias cognitivas. En cada escenario debe elegir la respuesta correcta para que la relación entre Jaime y Vanessa no se vea alterada y se posibilite una mejor convivencia. De igual manera, al responder cada pregunta, tenga en cuenta que debe hacer clic en el botón Verificar para validar su resultado. Me deberá responder mínimo 5 de las 8 preguntas para probar esta evidencia. Eres un descarado inconsciente y responsable por dejarme esperando aquí todo este tiempo. Inicialmente, vamos a ver cómo esta señora o la que se llama está. Brava ya que su compañero Jaime llega tarde a su área laboral se podría decir Esa un reclamo de por qué llegó tan tarde Entonces tenemos nuestra primera pregunta que nos dice ¿Cuál es la mejor opción para definir esta situación y posibilitar acciones de sana convivencia? A. Vanessa dice Te sucedió algo, debes tener en cuenta que para una próxima ocasión tu demora puede generar retrasos en las actividades que tenemos juntos B. Jaime dice, no tienes por qué hablarme así, tuve un inconveniente y no pude llegar antes. C, Jaime dice, lo siento, no es problema mío que hayas madrugado. O D, Vanessa nos dice, no podemos volver a trabajar juntos si continúas así. Eh, teniendo en cuenta pues, que, es una, que la respuesta que escojamos debe posibilitar la sana convivencia, entonces la respuesta que más se adecua como tal es la A. Vamos a verificar y continuamos con la actividad muy bien esa respuesta posibilita la convivencia institucional dice cuál es la mejor opción para dirigir esta situación y posibilitar acciones de sana convivencia ya que Vanessa no está siendo asertiva a Jaime en tono sarcástico desmerita la falta de conocimiento de Vanessa b Vanessa sin mencionar nada se va sin decir o mediar palabras con Jaime C. Vanessa reconoce su falta de información en el tema, pero muestra interés debido al entusiasmo de Jaime O. D. Jaime insulta a Vanessa por la mala educación de no continuar con la conversación Igualmente que la anterior, la respuesta que eh, posibilita acciones de sana convivencia es la C. Vanessa reconoce su falta de información en el tema, pero muestra interés debido al entusiasmo de Jaime Seleccionamos y verificamos. Muy bien, reconoce esta opción la mejor elección para promover la convivencia institucional. En el ámbito de pruebas sobre la competencia cognitiva son evaluadas cuatro competencias. Ellas son A. Conocimientos, valoración de argumentos, multiperspectivo y pensamiento sistemático. B. Comunicación, relaciones interpersonales, liderazgo y empoderamiento. C. Competencia monopolística, comunicación, resolución de conflictos y administración de talento humano. O. D. Empatía, autoconocimiento, autorregulación y habilidades sociales. La respuesta correcta es la A. Conocimiento, valoración de argumentos, multiperspectivo y pensamiento sistemático. Muy bien, son las cuatro competencias evaluadas en el ámbito de la prueba sobre competencia cognitiva. Tenemos de escenario. Vamos a esperar un momento. Dice: ¿verdadero o falso? La capacidad para realizar diferentes procesos mentales basada en experiencias y aprendizajes se denomina competencia laboral. Esto es falso verificar muy bien lo cual de bueno la opción es correcta lo cual demuestra su conocimiento sobre la capacidad para realizar procesos mentales basados en experiencias y aprendizajes continuamos con la competencia cognitiva implica incorporar el aprendizaje dentro de redes de conocimiento cada vez más complejas y con sentido anterior implica pensar sobre la vivencia de los valores y discutir por ejemplo las razones por las cuales el ser miente ser humano, es verdadero o es falso? La respuesta correcta es verdadero. Muy bien, la opción es correcta, lo cual demuestra: usted conoce que la competencia cognitiva implica incorporar el aprendizaje dentro de redes de conocimiento más complejas y con sentido. Eh, continuamos que nos dice Las habilidades, actitudes, conocimientos y experiencias hacen parte de las competencias básicas Y que cualquier ciudadano utiliza como recurso personal ¿Eso es verdadero o es falso? Correcta, verdadero Entonces, Todavía dos preguntitas, vamos a continuar Los siguientes dos son de respuesta múltiple Y nos dicen la competencia cognitiva es relevante en todas las interacciones humanas, especialmente en el espacio y la espacio, implica ponerse en los zapatos del otro y visualizar las consecuencias de una decisión. Aquí directamente la respuesta correcta es la A. Diálogo y redacción. Vamos a leerlo con estas. Tres. La competencia cognitiva es relevante en todas las interacciones humanas, especialmente en el diálogo. Y la redacción implica ponerse en los zapatos del otro y visualizar las consecuencias de una decisión. Muy bien, la ciudad no es correcta. Por último, tenemos cuáles son los enfoques de las competencias cognitivas. A. Epistemológico, analítico y estructural. B. Individual, colectivo y grupal. C. Objetividad, subjetividad e intersubjetividad, o de experien experiencial, vivencial y por competencias, la respuesta correcta de un material de formación 4, enlace, objetividad, subjetividad e intersubjetividad, estas serían nuestras 8 preguntas, lo que fueron, de esta actividad interactiva, Felicitaciones, cumplió con el propósito de la actividad interactiva ya que conoce los términos relacionados a las competencias cognitivas y la comunicación asertiva. Damos clic en cerrar y con esto terminaremos nuestra evidencia. Muchas gracias por visualizar los videos, esperamos un próximo, estamos viendo eh, diferentes actividades interactivas de diferentes cursos, te invito a visualizarlos en nuestro canal.